El sitio para cantar con un contrato de 15 días no me lo podía ni imaginar, aquellos cambiaría mi vida, habían llenado la ciudad de carteles, mi nombre se leía por todas las paredes. La sala estaba más que llena. No guardé fotos del evento, qué pena. De pronto apareció ella. No podía ser, era mi sueño en persona. Vi que me miraba y yo la miré. Y apareció el amor. Mi vida, como la fui conociendo, el amor, el amor nos fue creciendo. Acababa de divorciarse, tenía los hijos y no me importó nada, nunca fue. Necesitaría mucha letra para contarlo. Fuimos felices 56 años. Y entonces sacamos su vida en poco tiempo. Y hoy con sus recuerdos estoy contento. De pronto apareció ella No podía ceder mi sueño. Persona. Vi que me miraba y yo la miré y apareció el amor.